Me considero una persona preocupada por las cuestiones sociales, entre ellas la inclusión, pero no sé nada al respecto, la verdad. ¿Dices que hay leyes sobre la educación inclusiva en las universidades? ¿Y qué se está haciendo al respecto? ¿Ne sí. hay necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Eso qué es? A mí como docente me interesa conocer sobre las necesidades específicas de apoyo educativo pues que de esta forma puedo brindarle mejores experiencias a mis estudiantes y mejorar su calidad educativa. Yo como alumno me he encontrado en clase con compañeros que tienen algún tipo de, de discapacidad, pero no he trabajado con ellos aún. Si pudiera conocer qué necesito hacer para trabajar con ellos, estaría muy bien. Yo he encantado de realizar las próximas prácticas con ellos. Nosotros como padres necesitamos saber que los docentes y compañeros de mi hijo entiendan su situación personal y necesidades. Que nuestro hijo sea superdotado no debe hacer que se le arrincone en una esquina. ¿Y si fuera el próximo Einstein? Yo veo que las tecnologías no me incluyen. A veces me cuesta un poco de trabajo utilizarlas. Parece que nadie pensar en las personas mayores. Hoy día hay muchos adultos mayores en las universidades. Entonces, ¿si ¿sí piensan en nosotros al diseñar las acciones formativas mediadas por tecnologías? Mi nombre es Jaime Gómez. Yo estudio licenciatura en educación especial y a veces pienso que mi universidad debería estar más preparada para la educación inclusiva ya que a pesar de que se han mejorado las condiciones hay aún muchas cosas por hacer, en especial la eliminación de barreras. Me gustaría tener las mismas oportunidades que mis compañeros. Muchas gracias. Yo estoy estudiando arquitectura y ciertamente debo tener en cuenta las necesidades de las personas al momento de diseñar un edificio, como las rampas y los corredores de acceso. Eh, pienso que hay muchas carreras que deben ser sensibles ante las diferencias de las personas. La accesibilidad es un medio determinante para la integración de todos los ciudadanos en todos los contextos, educativos, sociales, de salud, en todos, tanto en entornos físicos como virtuales. Debemos diseñar productos, servicios y entornos sin barreras, diseñados para todas las personas, sin distinción de etnia, cultura, sexo, edad. Entonces, estaría bien que las cosas se ofrezcan de forma usable y accesible para todos. Lo que es bueno para otros también puede ser bueno para mí, ¿no? Me sumo a todas esas opiniones. Creo que todos nos podemos ver reflejados en esos comentarios. La diversidad y la inclusión son cuestiones sociales que debemos reconocer y tener en cuenta. En nuestro centro de trabajo, en nuestro entorno, en nuestras clases, en nuestra comunidad de vecinos, cualquier persona puede tener necesidades específicas, ya sea un adulto mayor, un niño, un sordo o simplemente alguien con el brazo lesionado que temporalmente no puede utilizar su mano. Este curso pretende que conozcas los aspectos básicos de esta problemática subyacente y las posibles vías de solución. Piensa que incluir el diseño universal y el diseño para todas las personas en tus actividades como profesional le puede cambiar la vida a otros. Todos somos diferentes y eso es lo que nos hace iguales. El objetivo de este curso es enseñarte y enriquecerte de forma que seas un promotor del cambio y de la inclusión en cualquier ámbito. Y si además hacemos ese proceso de inclusión mediado por tecnologías, pues mucho mejor. ¿Te animas a trabajar esos conceptos en un curso online, gratuito y abierto para todas las personas?